¿Por qué? Es que muy a lo loco, sufrido. Ería muy a lo loco, ería muy a lo loco. En cambio, tú más re relajado. Ya, mami, ya Es un buen inglés. Hey guys. Hoy decidí irme caminando la pega. Siento que, si bien llego más rápido, tengo que. me pierdo muchas cosas. Y como últimamente he estado sumamente disperso con las grabaciones, quiero empezar agosto. Este primer día de agosto, el primer lunes, que lo importante es estar. Entonces mi idea es no saltarme nunca más un episodio. Dale, gracias. Dame a ti la bebida. Gracias. Qué bonito. ¿Cachado Qué que. Cuando usáis el Chrome y le abrís muchas pestañas, después la RAM se te va al carajo y no podéis usar otros programas. Hola sobrina. Eso mismo me pasa a mí con, con los vlogs. Como que ciertos ámbitos de mi vida empiezan a ocupar mucha RAM y yo no puedo a abordar el tema, no puedo llegar y de, desatenderme de eso y atender solamente al vlog. Lo cual es normal, y está bien, si sucede, está bien. Pero yo no quiero que suceda. Yo quiero seguir haciendo vlogs no importando lo que pase. ¿Cierto, sobrina? Entonces. Ese es el tema. Es algo que no debería hacer, no tengo por qué hacerlo, sino que yo decido hacerlo. Unos amigos me dicen que por qué soy tan exigente con esta hueá. En verdad no lo sé, pero es lo que quiero hacer. Mañana, cumplo una semana sin fumar. Hay una cita muy, muy bacán de Chris Ferguson eh, que hice un día. Entonces, después me pregunté. Bueno, no voy a revisar, mejor no sé. Eh, dejé de beber, dejé de matarme con el alcohol. Comencé a pensar, si puedo dejar de hacer esto, ¿cuáles son las posibilidades? Y de a poco me fui dando cuenta que tal vez valía la pena rir. ¿no? Y puta, si lo dice que Ferguson, ¿quién soy yo para decirle que no? Mm. Sí, a ti también, te muy lindo. ¡Chao! ¡Salud, Matinete! Entonces dije, si ya llevo una semana sin fumar, ¡yes! ¿Por qué tener seis? Así que he estado haciendo algo muy, que puede parecer muy muy estúpido, pero me estoy levantando todos los días, al menos me estoy despertando a las 6, levanto a las 6 y media, tengo una pequeña rutina saludable, me baño muy tranquilo, desayuno muy bien. Ahora me estoy llegando al blog creo que al final, creo que recién, después de un año de este blog, la promesa de la, de la crónica de este procrastinador recién toma su curso, recién toma el curso que debería haber tomado desde el principio. Ok, no más edición, tengo un... a la vega. Bueno, ayer me estaba... me estaba preguntando de cómo hacer el. Pregúntale a un árbol. Bien, a ver, pregúntale al árbol porque no hay preguntas para el árbol pero sí quiero mandarle saludos a la Felicia que salió en el vlog pasado al seda Marín que comentó que su palabra fiam, favorita es viajar y, y sí, pues es súper bonita la palabra viajar bueno, a Valesú, que está viendo lo, todos los vlogs La Digital Zoom 6 no sé por qué siempre me da por decir Digital Zoom 6 sí. no sé, es como que suena como a productora un saludo a Camila Cuña vamos a cerrarle caro que sacó un nuevo vlog lo pueden ver aquí a Pia Fres y eso pero solamente quería hacerle unas preguntas a usted se me había ocurrido una pregunta, pero... ¿Qué pregunta le puedo hacer a los chiquillos? Ah, les tengo una pregunta No, pero dime, hazme partícipe ¿sí? <risa> <risa> No, tú tenés una. Tú no. <risa> no, me gustó cómo quedó Reactada, pero hoy día me encontré con una sumamente buena pregunta Si supieran que no van a fallar, que nada va a salir mal ¿Qué harían? ¿Qué intentarían hacer? Sabiendo eso Me interesa saber qué responderían Sé que, sé que es un poco amplia la pregunta, pero así se obtienen respuestas más variadas. ¿Ah? A ti también, te vayas muy lindo. ¿Sabiste en el blog? ¿Sabiste en el blog a ver? ¡No!